A sus 72 años de edad, Don Moisés todavía tiene la fuerza y la convicción para seguir elaborando y haciendo degustar a sus clientes de los tradicionales helados de paila. Todas las mañanas, muy temprano, se levantan Don Moisés y sus hijos para realizar un arduo trabajo que ellos esperan sea valorado y remunerado como toda actividad. Esta labor inicia a las 6 de la mañana. Ellos, muy amables, nos mostraron y nos explicaron su trabajo. Ya el proceso mismo se lava se y luego para extraer el jugo. momento estamos, lo que se dice vulgarmente, cerniendo o tamizando para que quede toda la, algún extracto de cáscara y sobre todo las pepas queden en el cernidor y pase el jugo puro al recipiente donde vamos a batir los helados. se procede a hacer la, la mezcla respectiva para que se disuelva el azúcar. Dentro de la virusa se conserva el hielo. Es un método muy antiguo de, de conservación de hielo para no utilizar congeladores que necesitaremos que sean demasiado grandes. Y además, eh, como decíamos antes, manteniendo la tradición de cómo conservar hielo y cómo batir los originales helados de Paila. Entonces aquí tenemos el hielo, mi papá ya lo está descubriendo. Claro que en la mínima cantidad sí se disminuye en el tamaño, pero por lo general se conserva ocho días. Nosotros traemos ya una cantidad para la semana porque no hay como estar viajando los días a Cuenca. Entonces aquí se conserva el hielo. Como decía antes, este hielo no importa que tenga ciertas partículas de virusa por... Eh, en, y lo mismo porque no es un ingrediente, es un congelante que va por el exterior de, del recipiente donde se baten los helados. pedazos pequeños entonces procede a colocar por el exterior de, del cubo para que empiece el congelamiento de del jugo que está dentro pues para que proceda a convertirse ya en helado claro que este proceso muchos piensan que es fácil es rápido no es así eh, más o menos dura tres horas en batirse en la cantidad que hacemos diariamente normalmente a las seis de la mañana ya se está rompiendo el hielo como ustedes ven con la piedra un método muy tradicional y con la mano nomás. Entonces ahorita ya mi papá está colocando el hielo y luego se pondrá sal en grano que es un ingrediente que ayuda a a enfriar más para que se convierta pues, en congelante. Nelson, César y Gloria trabajan en la parte más larga del proceso de congelamiento. Don Moisés nos invitó a tomar café. Mientras tomábamos, escuchábamos anécdotas y experiencias vividas desde su niñez hasta la actualidad. Unas tristes, otras alegres. Unas malas, otras buenas. Hasta que nuevamente se integró a sus labores. Se va mezclando lo que está congelado en las paredes con lo que todavía aún está líquido, entonces aquí se va eh, homogenizando todo y... Luego se volverá a virar otra vez hasta cuando ya esté totalmente espeso. Se procederá a, a, al refinado ya del, del helado para que salga este cremoso. En las paredes lo que se forma es blanco. Como el hielo que va cogiendo, más bien dicho. Se le sigue bajando. todas las paredes Eso se procede al mezclado en el tambor interior con exterior de, de la pared y el régimen ¿No que consiste en esto es lo que llamamos nosotros corchar. Eso es botar el agua y poner hielo nuevo, hielo fresco con, con sal en grano. Ese va a ser el conservante durante el día de venta. Ustedes ven el helado helado cremoso totalmente blanco para fue al comienzo de, de coloración de color natural de lo que es de, de, de el jugo de la naranja vamos a nuevamente decía, para terminar de el hielo nuevo va a ser el conservante nuevo, cuál le va a mantener al helado. Una vez listos los helados, todos se preparan para salir a sus diferentes labores, pero antes dan recomendaciones a sus clientes que desde hace muchos años los acompañan. A veces le hace falta papá, ¿no? que no está, pero el helado es el mismo, es serio. Tomen en cuenta que el helado es el mismo, no importa quién de la familia esté más. Gracias a Dios, de generación en generación, ya sean los padres, abuelitos y los hijos, ¿no? ...que están ahora por el momento jóvenes... ...siempre han desgustado de los helados de papá... ...y ojalá lo sigan haciendo... ¿no? ...porque... ...aprecio de mucha gente... ...hasta mucha gente que ha venido del extranjero... ...siguen saboreando los helados de, de... mi papá por lo que... ...les gusta y... ...es un modo natural... ...es una tradición que se ha ido durante... ...más de 50 años de mi... ...papá que siguen esta labor y... ...Dios quiera que... ...todos nosotros... Bueno, en primer lugar yo tengo que agradecer a la clientela Que de toda clase social y de toda edad que Todavía siguen haciendo valer nuestro trabajo Porque es una tradición, porque es un helado natural Sin preservantes, sin conservantes, ni espumantes, ni cremas Es muy natural, o sea que incluso es sano para la salud Nos tienen que agradecer esa, esa buena voluntad de las personas que todavía consumen y que sigan consumiendo porque es de la misma receta de mi papá es la que se hace todos los días. Hemos ayudado bastante. Desde que empezó a trabajar yo trabajaba en tantos batlitz que había de vender antes, el de vender a dos reales. Y trabajaba yo todo eso y, y salíamos a vender en las ferias. En Guachapal, en Bulán, en El Panto, en esos lados. hemos educado a nuestros hijos y vivimos con eso hasta ahora. <risa> Sí. Don Moisés, ¿qué le recomendaría a sus clientes? Bueno, que sigan constantes, que no se... Sé. Como ahora hay abundantes helados, algunos vienen a la espalda se dan, pero sí vuelven. Entonces yo encuentro sonreído de ver ahí él, creo, lleva de los helados que es de mi compadre lleva las manos y la luz que tiene mis helados. en cada mano para llevar los helados que tiene relato